¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Cafetería de Estilocracia donde tendré el gusto de saludarlos como todos los, todas las veces que lo hacemos y les doy la bienvenida. Yo soy Ricardo Domínguez y en esta ocasión quisiera platicarles algo muy, algo personal. Muy, de hecho, muy personal porque, porque tiene que ver con, con lo que está ocurriendo hoy en día. Fíjense que en, cuando ocurrió el error de diciembre, en la transición del gobierno de Salinas de Gortari a Ernesto Cedillo, hubo esto que, se, que llamaron el error de diciembre, en el que culparon a Cedillo de una situación verdaderamente catastrófica, pero verdaderamente catastrófica, donde todos, todos salimos perdiendo. Créame. El país estuvo a punto de ser perdido. Yo no soy un economista y a lo largo del tiempo todavía no podría explicar con toda claridad si haber creado el FOBA PROA fue lo mejor o no. Pero lo que me queda claro es que el país se salvó. Y es que nos salvamos todos finalmente porque... De otra manera, de, de no haberse creado el FOBAPROA, hasta donde yo he leído, el país como país se habría ido a la quiebra. Y esto no, no se fue por el FOBAPROA y gracias a los buenos oficios del de, presidente Ernesto Zedillo y a su buena relación con los medios financieros internacionales y particularmente con, con Bill Clinton, el presidente de, de los Estados Unidos, quien le facilitó lo, los suficientes miles de millones de dólares para poder sostener a la economía del país, básicamente a la banca. Al que la proa, automáticamente todo se devaluó y se autorizó a, a las instituciones financieras a revalorar y actualizar el valor de los adeudos de los adeudos que todos teníamos o que la gente ten, en general tenía con la banca comercial o con las instituciones financieras privadas y por ejemplo mi papá pues era un hombre próspero yo trabajaba con él yo manejaba sus tiendas aparte de manejar la fábrica que era de mi propiedad y en la fábrica pues mis productos iban a dar a las tiendas y yo operaba las tiendas pero llegó un momento que eh, cuando vino el, el, este problema, fue algo terrible, terrible, catastrófico. Para poder crecer, mi papá había hipotecado un terreno muy grande que tenía en una zona popular de, de la ciudad y su casa del Pedregal de San Ángel. Su casa estaba hipotecada por 800 mil pesos y la hipoteca pasó a 3 millones y medio. El terreno estaba hipotecado por un millón y medio y pasó prácticamente a 6 millones. Y tuvimos que pagarlos, pero finalmente pudimos pagarlos. O sea, a pesar, de, a pesar de, lo, de que fue una catástrofe prácticamente apocalíptica, porque todos perdimos y perdimos muchísimo dinero. De veras hubo muchos eh, hombres eh, que conocíamos nosotros, que también eran del de mismo giro de negocio y otros giros de negocio, Tuvieron que vender sus mal malbaratar sus bienes, básicamente. Otros tuvieron que entregarlos a la banca porque ya no pudieron seguir pagando hipotecas. Y cosas así. Fue algo muy terrible. De veras muy terrible. Pero pudimos salir. Pudimos pagar. Finalmente, a pesar del anatocismo que ya ve usted que esa figura se autorizó en esos mi tiempos y que fue integrar los intereses no pagados al, al, al, al monto principal de la deuda es decir, si usted debe un millón y de repente ya debía 100 eh, mil pesos de intereses entonces ahora ya debe usted un millón 100 mil de capital y sobre ese millón 100 mil le iban a seguir calculando las tasas de interés, le iban a aplicar ahí las tasas de interés en lugar de solamente por el millón que debía inicialmente como era antes del anatocismo esas figuras, pues, las exigió la banca y las tuvo que autorizar el gobierno. No, yo no, yo no me atrevo a, a, a justificarlo, ni estoy diciendo que fuera un gobierno corrupto. A mí no me pareció que fuera un gobierno corrupto, porque finalmente pudimos salir adelante. Pero hoy necesito, necesito que ustedes me orienten o que entre todos platiquemos, porque no podemos salir adelante. Mire, en, en mi fabricación, no, no quiero ni, ni fabricar nada porque nadie va a comprarme nada. De hecho, al haber estado las tiendas y los comercios cerrados durante tres meses, pues sus, sus inventarios no se movieron. Ahí están. Entonces no pueden comprar nada porque están sobreinventariados. Y todavía tienen que vender ese inventario que tenían antes de la pandemia antes de que, se, de que se cerraran los negocios durante tres meses y no los pueden vender porque no hay clientela y al no poder vender y no tener ingresos y no tener desplazamiento de la mercadería no están comprando nada yo mismo en, en, en, en algunos días de la semana prácticamente en los fines de semana presto mis servicios en, en, como coach de ventas en una, en una cadena de tiendas al menudeo en centros comerciales y les puedo decir que no es centro comercial como el centro comercial Santa Fe que está ubicado en una, en una zona donde no hay pobres, en Santa Fe no hay pobres en donde está todo este conjunto de edificios y corporaciones y demás, ahí no hay pobres ahí las casas son carísimas, todo el mundo tiene mucho dinero pero no van al centro comercial, no están comprando y lo, lo poco que se ha ido moviendo básicamente es unas cuantas cosas que tenían necesidad de, de, re, de reemplazar o porque algunas personas eh, tenían que, que renovar o, o porque durante la pandemia subieron de peso y también obviamente al subir de peso también los pies crecen y ya no pueden ponerse los mismos zapatos que se, que, que se ponía entonces van y compran más zapatos. Pero de veras está muy difícil. ¿Ustedes qué opinan? Porque a mí sí, sí me gustaría... En, en aquel entonces del 94, del diciembre de 94, cuando, cuando Cedillo, pues contábamos con asesorías. Obviamente nosotros contábamos con, con buenos amigos financieros, buenos amigos con mucho dinero, que de alguna manera nos ayudaron con... con no con dinero, ¿no? sino con... Con sus puntos de vista Y sus consejos Y sus recomendaciones Para poder hacerlo adecuado Y lo logramos, pero esta vez Bueno, mi papá ya no está Yo estoy haciendo Lo, lo que puedo, pero no, este, no le encontramos salida De hecho Los mismos camaradas que en aquel 94, 95, 96 Me estuvieron asesorando Hoy por hoy no saben cómo hacerlo, no saben, no, no saben cómo se va a, cómo se va a reponer la economía y yo, no, no, yo, no, no, no, no. yo prefiero no hablar de política a mí me es algo que me que no quiero que, que hablar porque además los políticos que ya saben ustedes cómo son hoy en día y siempre fueron iguales también vayan a censurar nuestro canal y no queremos que censuren nuestro canal y que, que la agarren contra nosotros, porque nosotros no somos políticos, no tenemos nada que ver con ellos. Pero sí, lo que yo les platico y les comento hoy por hoy es para que ustedes me hagan favor de, de comentarme algo, de decirme cómo, cómo se le puede hacer, qué van a hacer ustedes para recuperar su nivel económico, su nivel financiero, su nivel de ingresos, para poder equiparar sus gastos eso es algo que me interesa que, que platiquemos entre todos Y se los voy a agradecer muchísimo Porque la verdad es que sí, estoy un poco desconcertado No sé, no sé en el, que, cuál es el siguiente paso O cuáles son los siguientes pasos que debemos de dar Y bueno, siendo esto así pues Se los dejo como tema Y ya lo platicaremos en el, en el foro Para ver qué podemos hacer y les recuerdo que está pendiente, la, bueno, que tengo la venta de mi curso de vinos, donde lo pueden solicitar al, al correo infoestilocrata.com y ahí se les responderá de inmediato y se les dará de alta y se quedarán con el curso de vinos. Es muy interesante el curso de vinos porque no, no, es, un, no es un curso para venderles vinos ni para invitarlos a una cata, ni cuesta $1,500 pesos, cuesta prácticamente todavía cuesta unos cuantos pesos, muy poquito. Entonces si, si son tan amables les voy a pedir que se suscriban porque es un, un documento fílmico, un, un, un documental grabado donde les explicamos las diferencias de un vino al otro, de una copa a la otra, cómo se elaboran los vinos. Y lo que deben saber para poder integrarse a la cultura del vino, que espero que se integren, porque es mejor estar en la cultura del vino a estar en la cultura del tequila. Porque yo insisto, el vino es una bebida para goce, festejo y celebración, en tanto que los licores son unas, una bebida para olvidar las tristezas de la vida, para maldecir sí, para sacar nuestros demonios. En tanto que el vino es una bebida pues, para gozar de la vida amigos espero que se encuentren muy bien les deseo que tengan una semana exitosa feliz y nos seguimos viendo todos los días ya ven que en, en Estilocracia en el canal de Youtube todos los días publicamos algo no se les olvide me da mucho gusto saludarlos, les mando un abrazo y que les vaya muy bien